¿Estás listo para arrancar? Listo, Eric. Vamos con ello. Vamos a ello. Hola, muy buenas. Eh, bienvenidos a un nuevo vídeo de Armaga. En este vídeo os traemos un tema eh, sumamente interesante. Nunca hemos tratado um, este tema en el canal antes. Y hoy vamos a hablar con Miguel. Eh, tengo un placer ¿no? de contar, contar contigo, Miguel, en esta en este breve charla. Os vamos a explicar y os vamos a traer el contenido sobre las finanzas descentralizadas, ¿no? Lo que es la, las finanzas descentralizadas y por qué nos ha llamado tanto la atención de empezar a trabajar con estos protocolos, ¿no? Eh, decir antes que nada eh, que es una cosa que bueno, Miguel está mucho más eh, tiene mucho más experiencia que yo, vale, yo llevo realmente no hace no hace tanto es algo que hacemos con a título personal eh, es algo que también trabajamos eh, con los alumnos, ¿no? digamos, en nuestra comunidad privada y creemos que, es una, que las DeFi puede ser una uh, fuente de ingresos uh, adicional que se puede perfectamente compaginar con el trading y es por eso que hemos decidido pues, traer este contenido para explicaros lo que es DeFi porque estoy seguro que a muchos de vosotros no esto de protocolos deci, esto de, suena como un poco de chido. ¿no? ¿Esto qué es? Entonces, pues para ir directamente al grano, eh, Miguel, la primera pregunta es a ver, explícanos, ¿qué es DeFi? Porque yo el otro día me metí, preparando, preparando este vídeo, me metí en Wikipedia ¿no? para, para leer la definición de lo que son las finanzas descentralizadas y es lo que he encontrado. Las finanzas descentralizadas son una forma experimental de finanzas que no dependen de intermediarios financieros centrales como corretajes, plataformas de intercambio o bancos para ofrecer instrumentos financieros tradicionales y en cambio utilizan contratos inteligentes, smart contracts, en cadenas de bloques, eh, siendo el Ethereum más conocida. Yo, tras leer esta definición, no me he enterado absolutamente de en nada. Mira, a ver si me puedes explicar con palabras un poquito menos técnicas y, ¿no? de lo que son esas finanzas descentralizadas. Bueno, lo primero, eh, buenas a todos. Eh, nada, que es un placer estar aquí contigo haciendo este vídeo. De hecho, eh, cuando lo propusiste, pues me encantó la idea, porque ya sabes que yo soy un apasionado absoluto de, de las criptos. Y bueno, eh, en concreto de, de todo lo que tiene que ver con el mundo DeFi, que me, me fascina, ¿no? Y sí, toda la razón, o sea, que si tú lees eh, la definición de, de lo que es DeFi en Wikipedia, te, te echas un poco las manos a la cabeza, pues no entiendes nada, ¿no? Entonces, bueno, eh, resumiendo básicamente y con palabras eh, cotidianas, eh, pues DeFi es como una especie de ecosistema de aplicaciones que trabajan dentro de la blockchain, ¿no? Y estas aplicaciones... Nos van a permitir pues, comprar, eh, vender criptomonedas, depositar nuestro dinero para obtener intereses, pedir prestado y, y poder trabajar con un capital eh, que no es nuestro para poder rentabilizarlo. Un montón de cosas eh, para que os hagáis una idea como si estuviéramos interactuando con un banco, pero de forma digital. ¿no? Esta sería la definición más eh, fácil para que la gente pueda entenderlo. Vale, acabamos de decir de eh, trabajarlo como si fuera un banco. Vale, entonces... Básicamente, ¿no? Todo lo que puedes hacer con DEF, entiendo yo que son, pues enviar, recibir transferencias eh, y demás cosas que ahora nos explicarás, si es lo mismo que tú puedes hacer con un banco tradicional, digamos, ¿no? ¿Por qué no hacerlo con un banco tradicional? Que digamos que es algo que conocemos perfectamente cómo funciona. Exacto. Eh, esta pregunta me la hacen mucho y me parece muy interesante, eh, sobre todo eh, porque justo en el punto en el que estamos y hacia donde se dirige la tecnología, esto puede ser un mundo totalmente revolucionario. A mí me gusta explicarlo de la siguiente forma. ¿no? Eh, cuando hablamos de DeFi o, o el tema de billeteras digitales, eh, a mí me gusta explicarlo como si una persona o cualquier persona pueda ser su propio banco. Y esto es interesante porque ya no dependes de una entidad financiera, no dependes de una persona que esté detrás eh, solo con dos o tres clics, eres capaz de eh, poder interactuar con estos protocolos y hacer todas esas transacciones y movimientos sin que nadie tenga que controlarlos, sin tiempos de espera, sin depender de esas entidades financieras. Y esto lo hace muy atractivo, ¿no? Porque eh, imagínate, puedes enviar dinero a cualquier parte del mundo, en cualquier momento del día, eh, con un solo clic. Y en un instante, llegarle a la otra persona. Esto es un, te abre un montón de abanicos eh, y te, te vuela la cabeza la cantidad de cosas que se puede hacer con este tipo de, de, de tecnología que para mi forma de verlo es totalmente disruptiva. Vale, eh, la cuestión aquí es, eh, entiendo yo y por lo donde veo que más interesante ¿no? está aplicar las estrategias ¿no? para trabajar las DeFi, no está en simplemente pues, poder enviar y recibir las transferencias. no Hay muchas más maneras de cómo podemos sacarle una rentabilidad, ¿no? Entonces, a ver si nos puedes explicar un poco, porque sé que hay muchas estrategias, sé que hay muchas opciones de hacerlo, ¿vale? Pero, ya que cualquier persona, cualquier persona utilizando las DEF, ¿no? Puede convertirse en un banco, y sabemos que un banco es muy buen negocio, ¿no? O sea, que los bancos, incluso en tiempos de recesión, siempre... Bueno, salvo el 2019, la, la, la rota de Lehman Brothers y demás, toda esa época chunga, ¿no? Que pasaron, que el ecosistema financiero, pues ha, lo ha pasado muy mal. Normalmente, incluso en, en los tiempos muy malos, económicamente hablando, ¿no? los tiempos muy malos, los bancos acaban con bastantes beneficios, ¿no? Y digamos que es un modelo de negocio muy atractivo. Entonces, si cualquier persona puede convertirse en un banco, entonces, mira, a ver si nos puedes explicar un poco y nos puedes... Um, explicar alguna estrategia ¿no? o dar algún, algún ejemplo de cómo cualquier persona como tú y yo, como una, ¿no? que entiende un poquito de esto, que tampoco entiendo yo que hace falta pues, hacer una carrera universitaria ¿no? y, y, y ni siquiera existe, creo. <risa> todavía, todavía. Eh, si nos puedes dar algún ejemplo de, de, cómo, ¿no? de cómo una persona ¿no? puede empezar a trabajar con las DEFI las rentabilidades que, que podemos obtener. Eh... Y ¿no? darle un ejemplo de algún, a lo mejor, protocolo. Sí, eh, esta parte me parece muy interesante. Eh, y como tú bien dices, o sea, que no hace falta estudiar ningún máster ni ninguna carrera. Y a mí, de hecho, me gusta hacerlo fácil. De hecho, todas las estrategias que, que utilizo eh, desde que invierto en DeFi se resumen en, en tres estrategias que luego entre ellas se pueden combinar y, y podemos es, exprimir o, por así decirlo, eh, maximizar los rendimientos. ¿no? Estas tres estrategias, eh, para hacerlo fácil, sobre todo para la gente que, que es la primera vez que escucha hablar sobre DeFi y que pueda entenderlo, eh, se resumen básicamente. Eh, la primera estrategia, bloquear nuestras criptomonedas, ¿vale? Y a, a, a la hora de bloquearlas en un protocolo de estos, quiere decir que somos proveedores de liquidez, imagínate, ¿no? Eh, somos no, nuestro propio banco y decidimos prestar nuestro dinero para que otros se puedan beneficiar de ello. Bueno, pues con esto ya estamos obteniendo un rendimiento, ¿vale? Nos van a pagar un rendimiento por, por hacerlo. Y esto básicamente es interesante, pues porque los bancos tradicionales podemos hacerlo. Los plazos fijos de interés que nos puede pagar cualquier banco, eh, bueno, pues están ahí y, y siempre han estado, pero es que no, no, no nos pagan ni un 1% o un 2% el banco que más, ¿no? Entonces, no, no es negocio. Eh, pero en estas DeFi hemos llegado incluso, pues en este último Bullrun, a tener um, rendimientos del 20, del 30% y en algunos casos un poquito eh, de más de riesgo, que, que luego más adelante imagino que me preguntarás por los riesgos, eh, pues han obtenido rendimientos del 50% no con moneda estable, que para que la gente sepa, pues la moneda estable es el, el dólar o el euro, que, que siempre están en paridad con esas monedas y no fluctúa. Y luego la segunda estrategia, pues básicamente es pedir prestado. Una vez que tú dejas ese aval como criptomonedas, la, la segunda estrategia podría ser perfectamente pedir un, pre, eh, un dinero prestado. Por eso, normalmente, un banco tradicional te cobra unos intereses a ti, porque estás pidiendo un dinero que no es tuyo, que te van a prestar. Pero en estos casos, muchos de estos protocolos, encima, nos van a premiar eh, pagándonos dinero por, por pedir prestado. Esto no le entra en la cabeza a mucha gente y dice, ¿qué, qué, qué me estás diciendo? Miguel, O sea, que pides dinero y encima te van a pagar. Pues sí, muchos de estos protocolos se incentivan a la llegada de nuevos inversores y lo que hacen es premiarte solo en pagarte este dinero con su propio token, pero tú luego puedes intercambiarlo por, por otras criptomonedas como Bitcoin o incluso monedas tal, así que al final no deja de ser un ingreso más que obtienes y bueno, la gente me pregunta, ¿y para qué quieres pedir prestado? Bueno, en estos casos estas estrategias de FI, ¿viene bien pedir prestado? o hacer Para apalancarte Exacto, eh, estrategias para poder apalancarte y este dinero prestado volver a bloquearlo y eh, esto me lleva a la, a la tercera estrategia, que es la del staking. Eh, puedes coger ese dinero, bloquearlo haciendo staking. Y bueno, básicamente, pues para la gente eh, sepa lo que es el staking, es bloquear tus criptomonedas en un protocolo de estos y eh, obtener beneficios en la misma criptomoneda que, que la puedes bloquear. Por ejemplo, yo, este último Bull Run, he estado haciendo, eh, me, me parecía muy interesante la blockchain de Phantom, con mucho potencial de crecimiento. Y hemos estado eh, teniendo rendimientos del 20 del 30% en la criptomoneda de Phantom. Y, y está muy bien, ¿no? Entonces, este tipo de staking es muy, muy, muy interesante también. Para que la gente entienda lo que es staking, ¿vale? Y cuál es la diferencia entre el primer ejemplo y el tercero que ha puesto, que ha explicado Miguel, es que en el ejemplo número uno, tú cobras interés, ¿no? Por por dejar tu dinero que lo usen otros usuarios, ¿no? Es como si fuera tú prestar dinero a otra persona, ¿no? En este ecosistema descentralizado de las finanzas del que estamos hablando, ¿no? Que es eh, la función que al día de hoy cumplen los bancos tradicionales, ¿no? Si tú, yo quiero pedir un préstamo, voy al banco, ¿no? Para, para, para comprar una hipoteca o un préstamo a título personal, bueno, pues... Pago un interés ¿no? y este interés lo cobra el banco. En este caso, si nosotros estamos el dinero, entonces este interés lo cobramos nosotros, ¿no? y la gente pues, utiliza el dinero para, para, para, para lo que quiera. Y el tercer ejemplo es el ejemplo de hacer staking. La tecnología blockchain funciona de tal manera que para convalidar las transacciones, nosotros si dejamos bloqueados nuestro Ethereum nuestro Bitcoin, por ejemplo, entonces ayudamos a validar las transacciones ¿no? de esta, de, de, de, de dentro de, de lo que es el blockchain. Entonces, como ayudamos a validar las transacciones, también recibimos ¿no? un interés a cambio, o sea que cobramos una pequeña comisión por cada transacción validada. Entonces ese interés también, si nosotros tenemos pues algún Ethereum, algún Bitcoin, alguna criptomoneda, pues dejarla en el Staking porque de esta manera pues rentabilizamos nuestra inversión. Y además, además, cosa que no ocurre en el mercado de las finanzas eh, tradicionales es que nosotros podemos también beneficiarnos de la revalorización de la moneda la que dejamos en el staking. ¿no? Si, por ejemplo, compramos Bitcoin a 16.000, que es lo que cuesta más o menos al día de hoy, ¿no? lo dejamos en el staking, recibimos de manera pasiva los intereses, mientras que lo, lo, estamos ayudando ¿no? a validar las transacciones dentro de, de la red de, de blockchain, de, dentro de la red de, de, de, de Bitcoin, y eh, al mismo tiempo, pues si el Bitcoin esté en este, ¿no? De aquí a unos meses sube a 20.000, 25.000, 30.000, no sé, vuelve al último all time high, 60 y pico mil, pues oye, estamos cobrando intereses más, ¿no? La moneda, es, como se ha revalorizado, pues entonces nos ha dado un beneficio adicional. Vale, eh, perfecto, eh, seguimos. Um, bien, los riesgos. Es un punto importante, hemos hablado, ¿no? De eh, cómo podemos obtener rendimientos ¿no? de nuestro capital. Haciendo staking, dejando, depositando nuestro dinero o combinando esas estrategias, por pues si queremos montar una estrategia ¿no? con una rentabilidad más interesante. Eh, pero también es importante conocer el tema de riesgos, ¿no? porque no todo es oro lo que reluce. A ver si nos puedes comentar un poco los principales riesgos que hay a la hora de invertir en déficit. Sí, esta parte es muy interesante y me gusta. Bueno, siempre va ligada con el tema de los beneficios. ¿no? La gente asocia. Ganar mucho <ríe> requiere sí, o... Sin sí sí arriesgar nada y esto no existe. Sin ¿no? arriesgar <ríe> nada es como no, no puede ser, ¿no? Hay algo falla no dentro de... O sea, porque toda inversión siempre eh, lleva intrínseca eh, una, un riesgo, ¿no? Y bueno, el tema de las criptas eh, está bastante latente en los riesgos y yo creo que la gente los, los conoce. Pero me gustaría, eh, ya que me preguntas sobre esto, especificar un poco de dónde vienen y, y el porqué de ellos. ¿no? Y aquí hay dos partes que me gustaría diferenciar. Uno, los riesgos que van asociados a la inversión en sí, lo que tú acabas de decir, ¿no? la fluctuación de las propias criptomonedas al ser tan volátiles es un riesgo bastante latente que tenemos ahí. ¿no? De un día a otro puede sufrir una fluctuación del 10-15% y, y hacerte, pues... Eh, Tocarte la cartera totalmente eh, o el portfolio de forma drástica de un día a otro. ¿no? Y luego las, los riesgos que van asociados un poco mmm, en dirección a lo que es la propia tecnología y las vulnerabilidades que se han ido encontrando eh, una vez que se desarrolla la blockchain y todos estos eh, protocolos que trabajan dentro de ella. ¿no? Eh, los más famosos eh, riesgos eh, y, y que han sido más bien robos de criptomonedas vienen detrás de los Rackpool, por ejemplo, que ha habido un montón de Rackpool en la red de, de Binance eh, en este último Bullrun. Yo eh, he visto con mis propios ojos cosas que son totalmente eh, pues de locos no y básicamente los Rackpool vienen a decir, pues alguien que crea un protocolo de estos para, para poder eh, trabajar sobre una blockchain... Y resulta que, eh, como tienen acceso a todos los fondos de los inversores, a través de, de, pues de, las, de las llaves privadas donde se depositan todos estos fondos, pues al tener acceso a ellos se van con todo el dinero de los inversores. ¿no? Y esto ha ocurrido, eh, como digo, en este último Bull en muchos protocolos. Por eso, no todos los protocolos son de FIAR. Hay muchas formas de medir cuáles son los buenos y cuáles eh, se puede asumir algún riesgo. Pero este ha sido uno de los riesgos que más me... El tema de cómo la... valorar los protocolos podría perfectamente dar para otro vídeo más porque es un tema muy extenso. ¿eh? Y de hecho ya aprovecho y perdón que, que te interrumpe Miguel para comentar lo siguiente. Si os gustaría pues, ver más contenidos acerca del tema DeFi de ¿vale? y si queréis que el contenido que compartimos en esta charla es válido, eh, los algoritmos de, de, de YouTube les gusta y recomienda más los vídeos que reciben likes y comentarios mientras que se reproduce, ¿vale? Así que, pues, eh, os agradeceríamos un montón si dejarais un buen like si os está gustando este contenido, ¿vale? Y eh, a lo mejor podéis recomendarlo a un compañero o una compañera, ¿no? Que podría estar interesado en aprender más acerca de, eh, de, de, de, de, de, la, de las defi. Eh, hablábamos de Rackpool. Miguel. Sí. Eh, entre el Rappool y el hackeo, que básicamente también son eh, otras de las formas de en las que se han robado muchas criptomonedas en, en los últimos, eh, en el último bullrun sobre todo, que, que me ha llamado también mucho la atención. Pues este tipo de hackers ¿no? que son capaces de eh, aprovechar estas vulnerabilidades de la blockchain y son capaces de llegar a, a nuestros fondos. Y robarlos, ¿no? Literalmente hemos visto cómo caían gigantes como Coinbase o incluso, eh, bueno, Axi Infinity fue hackeada también por un hacker que se llevó millones de dólares accediendo a los fondos de todos los inversores. Y, y esto me, me sorprende mucho, ¿no? Como algo que, eh, pues, bueno, que sí que es cierto, que, que está creciendo poco a poco, pues todavía tiene... Eh, este, estas vulnerabilidades que dejan pues, los fondos a veces un poco inseguros. Por eso es muy importante analizar bien los protocolos de dónde dejas bloqueado tu dinero. Y luego los exploits. Hemos visto también ataques directos a, a tokens, tokens de estos protocolos. Y tener en cuenta que esto es muy importante porque muchas de, los, de las comisiones o muchas de, de los intereses nos los pagan a modo de estos tokens. Y a la gente le, le gusta acumular estos tokens para eh, poder bloquearlos y así generar más intereses eh, un bola efecto de nieve para ganar más intereses todavía y masivizar tus resultados. Bueno, pues hay, hay hackers o hay gente con mucho poder adquisitivo que puede ponerse en contra de cierto o determinado token y llevar la criptomoneda a cero. Y hemos visto como gente, inversores, de, de un día a otro, de minutos a, a, a cuestión de 5 o 10 minutos, ver cómo eh, tu inversión cae a cero porque han atacado la, la criptomoneda, ¿no? Esto es... Pues algo yo lo no he vivido en primera persona, con ancho Protocol. Bueno, yo y muchos seguramente de los que, sí. de los que estabas invertido, o en Luna, porque... Si ¿Sí eh, recordáis, este último caso todo. tan sonado de Luna fue, fue el caso, ¿no? Eh, mm. Justo. Eh, muchos inversores que, además, es que estábamos hablando que, que Luna, y lo veníamos hablando en el último año, era uno de los proyectos más relevantes de todo este último bull run ¿no? es que Millones de, pare... de dólares bloqueados. Millones Billones. de dólares billones con B y nadie pensaba que, que iba a caer este gigante y, y, y cayó, ¿no? Entonces, al final, eh, también un, un tema de exploit, eh, un ataque y te lleva la criptomoneda a cero. Entonces, pierdes todo el valor que, que tenías ahí depositado, ¿no? Y luego, pues bueno, eh, hablando eh, sobre el tema de los riesgos que van asociados a lo que es la propia inversión en sí, que ya estamos expuestos a las fluctuaciones del mercado... Eh, comentar así un poco por encima el tema del impermanent loss, que es un concepto muy conocido dentro del mundo defi de Y bueno, básicamente, esto daría para un vídeo entero, Eric. O sea que, otro vídeo no, <risa> más. ¿eh? <risa> sí, porque entender Pero... cómo funciona el impermanent loss es algo un poco complejo y se, se tiene que muy utilizar conceptos muy técnicos que no... Que igual no, no pegan mucho en esta entrevista, pero bueno, eh, comentar así a grosso modo que eh, puedes emparejar varias criptomonedas. Imaginaros, yo invierto en Ethereum y invierto en Bitcoin. Yo puedo emparejarlas y al emparejarlas como que uno, el capital que tengo entre las dos y puedo bloquearlos. Esto es muy conocido como estrategias de yield farming. Es decir, al emparejar estas criptomonedas sucede el impermanent loss. Que no es otra cosa, es que como están emparejadas las dos criptos y están expuestas a la fluctuación entre una y otra, imagínate que Bitcoin sube, pero Ethereum está cayendo. Esa diferencia que ocurre se, es muy común llamarla impermanent loss o la pérdida impermanente. ¿no? Y ahí se puede tener alguna pérdida, aunque luego en muchos casos estamos recuperándola porque nos están pagando cantidades desorbitadas por hacer este tipo de estrategias. ¿no? He estado eh, en protocolos de lending que son estos protocolos que hemos estado hablando antes, hace un rato, en los que he conseguido 50-60% de rentabilidad anual con Bitcoin y Ethereum emparejando. O sea, es que esto es muy interesante. Hmm. Pero tiene vale. este, este riesgo asociado. Vale, vale. Lo que cuentas lo considero súper interesante, eh, pero la pregunta que me viene o sea, que de manera natural es que... Claro, bueno, lo entiendo, puedo ser mi propio banco, puedo enviar, recibir transacciones, puedo dejar mis criptomonedas bloqueadas, ¿no? cobrar intereses, puedo dar préstamos, no, como, como si yo fuera un banco. Hay ciertos riesgos también. La pregunta siguiente, pues si quiero probarlo, a ver cómo empiezo, a ver qué necesito, ¿no? <ríe> sí, esto además es, es algo que, que me llegan muchas dudas, sobre todo a, a, al canal de YouTube, que luego sí... Eh, os haré un poco... Nos dejaremos una descripción también. Para que sí, para aquellos que, os, hmm, aquellos que os interesa eh, más este mundillo y queréis indagar eh, más, pues ahí todo contenido muy explícito a, a modo de, de tutoriales donde paso a paso enseño cómo hacer todas estas cosas. Pero os puedo hacer un resumen un poco a grosso modo. ¿no? Lo primero es tener criptos, ¿vale? Tenéis que tener criptomonedas. Y para conseguir las criptomonedas, bueno, pues cualquier exchange os puede servir para comprarlas, ¿no? Es tan fácil como llegar, pagar con tarjeta, eh, bueno, primero hacerte una cuenta, obviamente, y, eh, y tener criptomonedas. Lo segundo, tener una wallet, ¿vale? Yo utilizo Metamask, que es... Eh, y... Bueno, hay dos tipos de wallets. Una que son eh, las billeteras frías, que son físicas, ¿vale? Y ahí es donde yo recomiendo guardarlas si vais a invertir a largo plazo. Y luego las billeteras digitales o billeteras calientes. Yo utilizo Metamask. Con estas son con las que vamos a interactuar con estos protocolos de los que estamos hablando. Y luego, pues bueno, el último, bueno, tercer paso sería encontrar los protocolos, ¿vale? Eh, hacer un estudio de, de muy concreto y, y exhaustivo de, del protocolo donde vas a dejar tu dinero, porque ya habéis visto los riesgos, es muy importante eh, primero estudiarlos. Y una vez que tienes el protocolo y las rentabilidades que te van a dar, pues ya ahí es cuando interactuamos con nuestra billetera y bloqueamos nuestros fondos en este protocolo. Y bueno, este, este serían, por así decirlo, los, los tres pasos que, que tendríamos que Quedar. Tengo, de hecho, Eric, eh, un vídeo donde explico todo esto y lo hago eh, en YouTube, lo tengo ahí en YouTube, es, una, es un playlist de no sé si tres o cuatro vídeos y voy paso a paso explicando pues, desde el primer punto hasta el último y, y de hecho, enseño una, una estrategia que, que, que, bueno, que estuve haciendo hasta hace muy poco en, en el protocolo de CAKE. El enlace estará en la descripción. <risa> enlace en la descripción. Sí, eh, vale, está súper claro todo. Eh, ahora la siguiente pregunta que es, se me acaba de ocurrir es que uh, hemos, hemos dicho que hay varias estrategias. Al principio hemos, hemos hablado de, de tres estrategias que son bastante sencillas, ¿no? Tú dejas dinero, pides prestado o haces el staking. Vale, entiendo que pues que las estrategias sencillas, pues el interés que puedes lograr mmm, es también bastante bajo. Lo que suele también ocurrir en el, en el trading, por ejemplo, ¿no? Sí. Aunque no es del todo cierto, ¿no? Que cuanto más compleja sea la estrategia, pero bueno, normalmente lo que yo he aprendido a lo largo de estos años que llevo haciendo trading es que uh, para llegar a rentabilidades realmente interesantes, pues tienes que tienes que estudiar, ¿no? O sea que cualquiera podría operar cruce de media móviles, lo que pasa es que la rentabilidad, ¿no? Si, si es que la acabas, eh, si, si la acabas teniendo, realmente, mmm, no sé, a mí me parece que a priori, ¿no? Eh, va a ser muy poquita si la habrá. Entonces, las estrategias eh, al día de hoy donde hay edge, ¿no? Donde puedes ganar cierta ventaja operando en los mercados, ¿no? En comparación con otros operadores, eh, son estrategias que no suelen estar en la superficie. Quiero decir, que a lo mejor si te conformas con un 2, un 3, un 5%, pues está bien. ¿vale? Acaba, también comentabas que hay protocolos, ¿no? Que hay a veces hay protocolos, dependiendo un poco de la época, ¿no? Que pueden pagar hasta 50 o hasta 70%, por dejar todo en el estable, por ejemplo. Eh, pero yo entiendo que en las DEFI ocurre lo mismo, que por si quieres. Uh, más, ganar más rentabilidad, más intereses, pues tienes que montar una estrategia a lo mejor un poquito más compleja. Esto es lo que suele creer que no soy, si sí estoy en lo cierto. En caso de que sí, uh, nos podrías pues, pues dar algún ejemplo de alguna estrategia, yo qué sé, pues un poquito más avanzada porque seguramente que será una de las, ¿no? de las preguntas que nos dejará la gente debajo aquí en los comentarios. Sí, totalmente cierto lo que comentas, ¿no? básicamente eh, que todo se reduce así, ¿no? La gente queremos todo fácil, rápido y... Claro, le das dos manera. clics y 100% anual sin hacer nada. Exacto. ¿Dónde firmo, eh? Pero desgraciadamente esto no funciona así. Y es bueno que no funcione así, ¿no? Porque si no, todo el mundo... Hombre, yo creo que sí. Bueno, o sea, el dinero no es gratis al día de hoy. Tienes que currártelo. O sea, que esa mentalidad yo creo que es muy errónea, ¿no? De que, oye, pues sin estudiar nada, si no esforzado nada, pues de repente empezar a ganar... Por de doble dígitos. No, oh, hombre. No puede ser. Y bueno, eh, puedo explicar así a bote pronto una estrategia que, que como he dicho antes, eh, no, no me gusta complicar las estrategias tampoco, pero que la gente va a entender muy bien y básicamente es hacer un un ciclo dentro de las tres estrategias que he explicado al principio, ¿no? Y el, hago un, re, un breve resumen de cuáles eran. La primera era bloquear tu dinero en un protocolo de lending o un protocolo de, de FIDESTOS en los que eh, podemos obtener un interés por dejarlo ahí bloqueado y que la gente pues, tenga disponibilidad para poder pedir prestado. Ahí ya vamos a tener un, un rendimiento. La segunda estrategia era pedir prestado, dejando ese dinero en colateral, podemos pedir prestado hasta un 80% de lo que hemos dejado eh, ahí bloqueado. Esto lleva un pequeño riesgo, que es el riesgo de liquidación. ¿vale? Podemos pedir un 80% eh, de todo el capital, pero recordar que si el capital lo hemos depositado en Bitcoin y Bitcoin cae, eh, podemos ser liquidados por el, por el protocolo. Es, es un riesgo que es, es evidente. ¿no? Eh, que También hay estrategias para mantener siempre ese riesgo controlado. Eh, luego, pedir prestado, que ya estamos también obteniendo un interés. Ya hemos comentado antes que por pedir prestado en muchos de estos protocolos también te pagan. Y luego, con ese dinero que hemos pedido prestado para poder apalancarnos, eh, podemos bloquearlo a modo de staking o de yield farming, eh, haciendo estrategias de yield farming en otro protocolo totalmente distinto. Entonces, bueno, estamos combinando las tres estrategias en tres. A lo mejor puede ser, no tiene por qué ser en el mismo protocolo, puede ser tres protocolos distintos y obteniendo eh, un porcentaje de interés en cada protocolo. ¿Cuál sería la estrategia? Pues bueno, de todo el capital que vamos a obtener eh, rentabilidad, coger todo ese monto todos los meses y volver a hacer este proceso que acabo de explicar. Todo ese monto que hemos generado lo volvemos a, a colocar en este protocolo de lending, volvemos a pedir prestado, volvemos a poder en staking y de esta forma generamos el interés del interés. O más comúnmente eh, hablado como el interés compuesto, ¿no? esa bola de nieve, bola efecto de nieve, que va multiplicando nuestros ahorros. ¿no? Y esta sería la estrategia que más me gusta. De hecho, tengo un tutorial también en el canal donde explico paso a paso y con los protocolos más eh, seguros eh, desde mi punto de vista y desde mi, mi análisis, que son los de AVE o incluso algún protocolo de, de lending dentro de Phantom. Y ya te digo, está explicado paso a paso en este, en este vídeo por si alguien... Pues le pica la curiosidad y quiere saber un poco más a fondo cómo se interactúa con la billetera, cómo, eh, qué porcentajes estaban pagando en ese, en ese entonces, porque también digo eh, en estos momentos en el que todo está cayendo tanto los, los intereses a día de hoy han, han bajado bastante, pero esto es normal, no estamos viviendo una época bastante complicada a nivel eh, macroeconómico, ¿no? Sí. Y, y esto lo que acabas de decir no de la época tan complicada en la que estamos ahora me hizo recordar eh, un concepto que yo aplico en muchas áreas de, de mi vida no solamente en las inversiones no de que es ir en contracorriente es decir ¿cuándo es no la mejor manera de, de, de comprar no cuando hay pánico cuando hay mucho miedo en el mercado no y cuando es el momento de vender no tu, tus tus inversiones no o tus tokens es cuando hay fuerte no cuando todo el mundo está deseando comprar, ¿no? Cuando los precios están por las nubes. Entonces, yo creo que eh, sacar, bueno, hacer este vídeo ahora en el canal, no empezar a hablar de las estrategias de fis, eh, pues eh, dará sus frutos, ¿no? A lo mejor no de manera inmediata, no a lo mejor no mañana, pero la gente que, uh, que ha picado la curiosidad, ¿no? De investigar un poquito más sobre esas tres estrategias básicas que hemos comentado, ¿no? De a lo mejor leer y... y mm, invertir un poco de tiempo de estudiar los riesgos que también hemos comentado, ¿no? De a lo mejor, si no tenéis todavía billetera o no tenéis una cuenta en Exyns, pues crear ¿no? y probar cómo funciona Metamask o cualquier otra billetera, sea física o caliente. Eh, pues yo creo que estáis ahora en, el, en uno de los mejores momentos, ¿no? porque la industria de las DeFi, de las criptomonedas, al dedo está mucho más madura que lo era hace dos, tres, cinco años, ¿no? Eh, de hecho, es una de las razones por las que yo personalmente decidí pues, invertir porque pues, estaba dando seguimiento a este mercado, ¿vale? eh, pero seguía con mi operativa, con los futuros, donde hay regulación, donde todo es transparente, donde mi dinero está seguro. ¿vale? Pero pues, al final, pues, he decidido lanzarme a la piscina y eh, era una de las razones de por qué hemos decidido pues, traer este contenido en el canal. Y de hecho, Miguel era una de las personas que, que me animó, ¿no?, de, de, de darle paso y empezar a investigar, porque yo soy la persona, bueno, que era bastante escéptica, digo, esto de criptomonedas, esto es una estafa, tiranidad, no sé qué, yo, yo, yo era así. Pero, hostia, cuando te metes y ves lo que hay dentro y ves cómo ha crecido y cómo ha madurado lo que he dicho antes, dices, hostia, hostia, esto no me lo esperaba yo, ¿eh? O sea, que yo pensaba que esto todavía... No, no, no. O sea, que <risa> ahí, ahí está, está muy interesante, ¿vale? Y, y nos gustaría, pues, uh, compartir con vosotros una pequeña parte de... Bueno, una, como hacer una charla introductoria, ¿vale? Para que podáis leer e investigar un, po un poquito más por vuestra cuenta. Si os ha gustado este contenido, repito, nos podéis regalar un buen like, ¿vale? Si os gustaría que hablásemos eh, de algún tema en concreto en algún próximo vídeo, eh, dejadnoslo saber en los comentarios, ¿vale? Dejad si os ha gustado este contenido o no. Y nada, eh, Miguel, muchísimas gracias por conectarte, compartir conmigo este rato, ¿vale? Hablar de, de las DeFi, <risa> hace tiempo que que pensábamos ¿no? y que queríamos hacer este contenido y siempre pues surgía algún imprevisto, pero bueno. Sí, nada, gracias a ti Eric. La verdad es que hablar de criptomonedas y de DeFi es, es fácil convencerme, o sea, <risa> Totalmente. es un mundo que me encanta, así que Totalmente. nada, ha sido un placer estar con vosotros aquí y vale. nada, estaré también muy pendiente de los comentarios, así que animo a la gente que comente. Y que ponga sus dudas abajo en el vídeo porque me voy a meter, Eric me voy a meter a ver lo que opina la gente y estaría vale. encantado de contestarles si tienen dudas. Muy bien. Pues nada, uh, muchísimas gracias. Eh, nos vemos en un próximo contenido y que tengáis un gran día. Un saludo. Antes de cerrar el vídeo, hacer un breve resumen de todo lo que hemos visto y lo que hemos aprendido en esta charla con Miguel. Antes que nada entender que las finanzas descentralizadas, por, por lo mejor un muy complejo que puede parecer ¿no? este concepto, es un ecosistema de aplicaciones en blockchain que literalmente permite a cualquier usuario convertirse en un banco. Y ya sabemos que el negocio de los bancos pues, es un negocio muy interesante, sobre todo pues, por, por, por, por, por la rentabilidad ¿no? que, que tiene. Entonces, eh, si nosotros ¿no? quisiéramos pues, participar en este ecosistema, debemos saber dos cosas. Primero, las operaciones que podemos realizar eh, dentro de las DeFi, básicamente son tres. Son más, pero en este vídeo, para empezar, hemos tratado tres. Podemos cobrar intereses por eh, ser proveedor de liquidez, podemos dar préstamos a otros usuarios y podemos bloquear nuestras criptomonedas para ayudar a validar las transacciones dentro de la blockchain, ¿vale? Por todas estas operaciones, pues, cobramos ciertos intereses. Evidentemente, no es todo oro lo que reluce y no hay eh, beneficios sin riesgos. Y es por eso que en la segunda parte del vídeo hemos hablado de principales riesgos que tiene invertir en las DeFi y que debes conocer. En realidad, hay más riesgos, ¿vale? Riesgos más específicos y podríamos casi hacer un contenido entero, ¿no? Eh, sobre los riesgos, incluso ¿no? adentrar mucho más y hacer un vídeo sobre cada riesgo en concreto, pero bueno, eh, simplemente en este vídeo pues queríamos no dar uh, un resumen rápido, no para que entiendas qué es eso de EFI uh, y bueno pues si te ha pegado el gusañillo y te gustaría saber más, por supuesto te invito a regalarnos un buen like, ¿no? para de esta manera pues nosotros tener tu feedback y ver si este tipo de contenidos gustas, gustan y a lo mejor pues animarnos ¿no? a hacer uh, más contenidos hablando de este tema. Eh, también nos puedes dejar un comentario y, sobre todo, uh, que sepas que en la descripción de los vídeos pues, están todos los enlaces que hemos comentado en esta charla. Así que nada, te dejo por aquí dos vídeos más para que sigas aprendiendo sobre trading inversiones y ha sido un placer estar aquí contigo. Nos vemos en un próximo contenido. ¡Chao, chao!